ESI es o se va haciendo, la ESI, la ESI es un derecho, creo que es, porque es un derecho, tiene una entidad en ese sentido, eh, pero el se va haciendo tiene que ver con eh, esto que planteamos de poder motivar y contagiar a, a otros docentes a, a garantizar ese derecho. Entonces, muchas veces la ley, eh, la norma escrita, hay mucho escrito, ¿no? con respecto a esto, pero nosotros somos la ejecución de eso. Y, y bueno, y ahí está el desafío muchas veces ¿no? de, de, de mover esa norma y, y llevarla a una actividad de laboratorio, ¿no? a un viaje estudiantil, este, eh, digamos, pero es y se hace. Es porque está escrita y se hace porque porque está en el hacer cotidiano de, de los profes, digamos, y las profes. Así que las dos cosas.